Colombia es de los países de América Latina que menos mecanismos tiene de verificación de la identidad de los ciudadanos. Tenemos identificación biométrica, pero es una identificación biométrica que no llega a cubrir ni siquiera el 10% de los municipios de este país, así que aquí hay que buscar de manera urgente otros mecanismos, quizás no tan tecnológicos como tienen otros países, ni tan seguros como la foto dentro del censo que se encuentra en cada una de las mesas, pero sí que permitan una verificación de los ciudadanos y esto es así de sencillo, es la huella dactilar, cuando una persona vota tiene que firmar que votó y poner la huella. En la medida en que sigamos negándonos a tener esto como mecanismo para verificación del votante, pues lo que seguimos haciendo es generar mecanismos que facilitan la suplantación de los votantes o inclusive el fraude en las mismas mesas de votación si en algún momento se empieza a alterar marcando que ya votaron a aquellas personas que no lo han hecho. Eh, la medida propuesta por el Consejo Nacional Electoral es una medida adecuada, es una medida que busca la prevención. Y obviamente Colombia tiene que avanzar a tener identificación biométrica en cada mesa, en cada puesto de votación, no solamente en el porcentaje tan bajo que hoy lo tiene. Deje huella, haga valer su voto numeral, no más fraude. Deje huella, haga valer su voto numeral. No más fraude.